Hola amigachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube ¿Cómo andan queridos? Miren cómo estoy vestido hoy Hoy sí, me traje para la ocasión, me vestí para la ocasión, ¿por qué? Porque es San Valentín. es el día del amor, es el día de la amistad Así que ya tienen que estar dándole un beso a sus parejas, regalándoles mínimo Dale, comprale un corazoncito, un dos corazones, aunque sea un chocolatín, algo para demostrarle tu amor Pero también es el día del amor, no solamente de la pareja, sino a todos aquellos por eso es que me vestí así, para brindarles todo mi amor y todo mi cariño, porque estoy muy agradecido, gracias a ustedes que me siguen en todas las redes, tanto en mi canal de YouTube como en todos, todos lados. Así que estoy sumamente agradecido y los adoro, los amo, por eso es que me vestí por la ocasión. Espero que les guste. Fui, me compré una camisa, me compré una corbata. No, mentira, no me compré nada, lo tenía ahí guardado, pero sí que me vestí. Ya con esto creo que se merece un likeito por el... Por el, el, la, la ropa que tengo puesta. Que me estoy re cagando de calor. Bueno. <ríe> vamos a lo importante. Lo que ustedes quieren, por supuesto. Bueno, noticias del día, chicos. Antes que nada, tenemos un nuevo estilo para el logo por el día de San Valentín. Me encantaría que esto se pueda conseguir por misiones. Pero, claro que no. Me lo venden. Es perfecto que lo vendan. Pero dame la opción, aunque sea por otro lado, de conseguirlo. Aunque sea súper difícil. Wargaming, por el amor de Cristo. Bueno, acá tenés todas las ofertas del de Lowe. Bla, bla, bla, bla, bla. Comprar, no sé qué. Así que pueden comprarlo y tienen este... Este camo que está hermoso y que no se puede sacar por misiones, me parece. Así que, bueno, es un garrón. Eh, si me preguntan si vale la pena el Lowe, yo la verdad es que... A ver... Lo, lo recontra amorticé, ¿por qué? Porque la verdad es que lo uso hace un montón. Fue mi primer tanque premium, le tengo mucho amor y mucho cariño. Con lo cual no puedo ser objetivo... Lo que sí te puedo decir es que es un muy buen tanque. Que se mueve muy lento. Que tiene una torreta muy dura. Y que tiene una penetración de 234 con AP. Y 294 con APCR. Sí, creo que sí. Si no mal recuerdo. Está todo acá. Pero fíjense en los... Después en, en, en World of Tanks. Que estoy casi seguro que es así. Con lo cual, con ese 294 casi 300 de penetración para un tier 8. A los tier 8 los traspasas de lado a lado. A los tier 9 los vas a pasar de lado a lado. Y a los tier 10... También, así que pff, va como piña Bueno, después qué más tenemos acá eh, Especial del fin de semana de San Valentín Chicos, a ver, tenemos Misiones de San Valentín ¿okay? A ver qué tenemos Fin de semana especial del día de San Valentín Comienzo el viernes 14 de febrero a las 5.20 de México 6.20 de Colombia, Ecuador, Perú A las 7.20 de Bolivia, Venezuela A las 8.20 de Argentina, Chile y Uruguay Y finaliza el lunes A la misma hora Básicamente porque si digo todo eso de vuelta se me seca la garganta. Eh, que son bonificaciones y descuentos. En vehículos regulares de nivel 8 a nivel 10. 15% de descuento en créditos. Sería una buena opción para recomprar mis tanques que vendí por el excelente mercado negro que estuvieron dando. Estuvo muy muy bueno. Bueno, espero que entiendan la ironía, ¿no? Porque así. ¡Eh, Nando! Dijiste que era una cagada. Bueno. Eh, estos vehículos premium. Valentine 2 Matilda Black Prince, ya lo tengo Es malísimo Y el Matilda 4 No es que es malísimo, lo que pasa es que se mueve a Yo creo que si va a 1 por hora En bajada es mucho, entonces No lo recomiendo, para nada 75% de descuento en oro 75% 75% de descuento en oro A la mierda, eso no lo he visto 75% De descuento en oro, para Déjenme ver una cosa Creo que valía 1500 por 75 Igual dividido 100 1125 menos 1500 oh, O sea que vale 375 O sea que con 1000 de oro te compras, los, te compras todos Va, más o menos por ahí ando, creo Sí, sí, con 1000 de oro te compras todo Bueno, creo, no sé, estoy sacando cuentas en el aire no soy, el, no soy Einstein en matemáticas Pero bueno, vamos a las misiones Impulso de San Valentín Por dos de experiencia en la tripulación Posicionarte entre los 10 primeros puestos de tu vehículo Por experiencia en una batalla victoriosa Ah, ahí, ahí, ahí me la complicaste Ahí me la complicaste Porque estoy seguro que salgo entre los 10 primeros En todas las batallas Pero en una batalla victoriosa, no sé, ya no depende de mí Haré lo posible por sacar eso y te dan 5 chocolates. O sea, yo lo veo como acá tenés 50.000. Estos. El matafuego vale. 20. 20. 20. Ok. Jugar una batalla. Bueno, ok. Son regalos. O sea, jugás y te dan estas cosas. Básicamente, bastante, bastante sencillito. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué um, más? ¿Qué más? Déjenme ver una cosilla, aquí en misiones de San Valentín estamos por supuesto en la página de World of Tanks, ¿bien? O sea, eh, acá tenemos misiones de una semana, what is love, what is love eh, Comienza el viernes 14 hasta el viernes 21 Ok, justamente una semana Bueno, eh, misión, baby don't hurt me, baby don't hurt me eh, ya sé, canto pésimo, chicos Pero bueno, chocolate por 5 de chocolate Por 3 de emblemas de corazón <risa> Por 2 reservas personales del 50% De experiencia por una hora y te dan una ficha Don't hurt me Lo mismo, pero experiencia libre Y tenés que posicionarte entre los 5 Primeros puestos De tu equipo por experiencia En 5 batallas Ah, fácil Inflige 15.000 puntos de daño en cualquier cantidad de batallas Fácil, porque no es que es en una batalla o en dos O sea, va sumando en unas es 3.000, en otras es 4.000, en otras es 5.000 y ya está. Eh, Misión No More. Uh, te lo mismo, pero experiencia de tripulación. Una ficha, seguís coleccionando fichas. Y una vez que tenés todas las fichas, te dan eh, por 15 de por 5 de experiencia por victoria en cualquier vehículo. Ah, mirá. Bien. Por 5 de experiencia. O sea, te resirve, sirve, chabón. Te resirve. Porque cuando te mandas una buena partida, que sacas por ejemplo, no sé, 1000 de experiencia y más los bonificadores, no sé qué. sacás unos 3500 por 5, son 5 por 3, 15 y unos 18.000 más o menos, 17.500 por ahí andará. O sea, sube la tribu, sube un montón y si tenés tanque premium y cuenta premium, te vendrá 10 eh, puntos. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto no puedo dejar de decirlo porque amo la línea de frente. Lamento lo que la gente que lo odia, pero yo amo la línea de frente. ¿Qué más? Etapas de línea de frente. Este año las etapas reemplazarán a los episodios. Cada vez, cada mes, calendario de marzo a junio comenzará el modo línea de frente, que durará una semana. Qué lástima que dure tan poco. Habrá cuatro etapas en las cuales la línea de frente no estará disponible. Habrá cuatro etapas entre las cuales la línea de frente no estará disponible. Ok, línea de frente, etapa 1, 9 de marzo. Ok, eh, hasta el 16 de marzo, en estos horarios: de 7 y 8, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, más o menos. Bueno, sistema de progresión: las mecánicas clave de línea de frente de 2020 serán iguales a las del año pasado. Echémosles un vistazo por si acaso. 1. Las batallas las librarán dos equipos de cada de 30 jugadores y como siempre en este modo solo se pueden usar vehículos de nivel 8 chicos más que nada para los chicos nuevos a ver los que no línea ni enfrente es un modo de batalla en un mapa súper súper gigante creo que son 3-6. tres 3, 3, 6, son nueve mapas si no mal recuerdo o sea nueve mapas juntos eh, en el cual es un quilombo está buenísimo te, te, te, está buenísimo suben y encima lo mejor es que no perdés eh, puntuación personal le verías la tribu, sacas un montón de créditos O sea, tiene, para mí tiene todo bueno Suben de rango de soldado a general Según su rendimiento en batalla Como siempre Obtienen experiencia de línea de frente Por alcanzar rangos nuevos y la usarán para subir De nivel en línea de frente Obtienen recompensas por alcanzar los distintos niveles De línea de frente, 15 en total Antes eran 30, ahora son 15 Uno de los cambios principales de esta temporada Es la reducción de los niveles de línea de frente De 30 a 15, gracias Gracias. No por el hecho de decir, bueno, soy un vago que no tengo ganas de llegar al nivel 30. No, no, no. No tiene que ver con eso. A ver, yo tengo por suerte la posibilidad de sentarme y estar acá jugando horas, si quisiera. Bien, porque me dedico a esto y de paso, digamos, eh, ya que les digo que me dedico a esto, abajo pueden estar donando, chicos. Si quieres tienen todos los links de Mercado Pago de Paypal y donde pueden estar donando. Luego aparecerán eh, por aquí arriba, que no me acuerdo bien dónde está, creo que es por allá. Donde está el señor Chapo, el señor eh, Eizal y el señor Nacho71 que han donado. Y los tengo ahí como en un pedestal arriba. Gracias, gracias, gracias. Porque yo vivo de lo que ustedes me donan. Porque YouTube me da un centavito por cada video. Así que, imagínense. Bueno, eh, por completar los niveles necesitarán menos experiencia de línea de frente que el año pasado, pero no la mitad como probablemente estén eh, pensando. Si lograron llegar al nivel máximo en el modo línea de frente el año pasado y les hubiera gustado obtener más recompensas, les gustará enterarse que este año habrá misiones diarias especiales, buenísimo, con premios incluso más valiosos. Podrán desbloquear, desbloquearlas al alcanzar el nivel 15 de línea de frente. Mientras más rápido lleguen al nivel 15, más misiones podrán completar durante la etapa actual. 25 bonos, hazlo 25 bonos, una reserva personal Por 300% de experiencia de tripulación Infligir al menos 5000 puntos de daño A vehículos enemigos en 3 batallas por dispar es... Olvídate, 5000 de daño Lo haces seguro seguro Porque lo haces seguro 25 bonos eh, Una reserva de 300 de experiencia libre Por una hora, obtén el rango de capitán 3 veces Lo haces seguro porque en algún momento Vas a ser capitán por el daño porque, Porque sí 25 bonos, eh, jugar 3 batallas y bloquea al, al menos 2000 puntos de daño en cada, bata en cada batalla eh, sí sí lo haces también, lo haces seguro porque sacas un tanque duro, te posicionas en una buena posición y lo haces seguro una vez por día, only in, only in solo línea de frente me encanta la mezcla, for players who have the maximum frontline tier o sea, para jugadores for players who have the maximum frontline para los que juegan el máximo tier en frontlines, pero si sí hay un solo tier bueno, no importa eh, Recompensas y vehículos exclusivos Línea de frente, nivel 1, nivel 2, 5, nivel 6, 10 Nivel 11, 14, nivel 15 eh, 25.000 créditos Que pff, malísimo, no, no, no sirve para nada 50.000 créditos, que no sirve para nada 75.000, no sirve para nada 350.000, ahí te lo empiezo a tomar Ahí, vale, vale, vale, vale vale. Perfecto, recibirás recompensas por alcanzar cada nivel Bueno, acá están los, los eh, tanques que van a estar sacando Bien un tanque pesado soviético nuevo El objeto 777 variant 2 O sea, Variante 2 El Char Future 4 Tanque mediano francés nuevo y único Y el AE ya conocido Phase 1 eh, Que me encanta Me encanta, iré a por todas chicos Este año iré a por todas Podrán obtener un segundo tanque de recompensa en conseguir fichas que les falten para cajar el primero, no sé qué. Bueno, alquilar de tanques 2020, solo había un tanque disponible a cambio de créditos, el T-44FL. Ahora otro guerrero formidable, el T-32FL. Ok. Estos tanques tienen estado de vehículo especial. Esto significa que podrán mover tripulantes de otro tanque de la misma nación y de la misma clase a este tanque sin sufrir penalizaciones. Uh, ¿Qué más? Cambios al ataque aéreo habrá, esta reserva de combate será más efectiva contra vehículos móviles y con poca protección, pero menos efectiva contra tanques pesados. Además, el despliegue de ataque aéreo será más rápido de manera que se podrá infligir más daño con él. Eh, por ejemplo, si juegan a bordo de un luchador lento y se encuentran rodeados de tanques ligeros o si un explorador con ruedas está girando alrededor de ustedes, podrá activar el ataque aéreo modificado. Y quedarse tranquilos, porque su enemigo recibirá más daño que ustedes. Además, esta reserva de combate les, perm les permitirá ahuyentar a los cazatanques de refugios a los que sea difícil acceder. No, lo que pasa que, a ver, para los que no lo sepan, el tema de los ligeros con rueda. O sea, si tenés el EBR 75FL, sos dios. Básicamente en línea de frente vuelas dios en la anterior. ¿Por qué? Porque era imposible darte porque te paseabas por todos lados donde querías espoteas a todo. o sea, imagínate es un mapa super mega archi, gigante y tenés la libertad de moverte tenés muchos lugares planos los, los que tenían ruedas te, te daban 1500 vueltas Vos imagínate que estaba con un tanque pesado que hasta que giraba la torreta, imposible el chabón te daba 1000 vueltas y vos estabas ahí hasta que no te venía a ayudar algún, algún aliado, si es que había alguno cercano, estabas complicadísimo, estabas en el horno mal Bueno, cambios en el balance de los mapas. Los dos mapas existentes de línea de frente, Normandía y Crash recibirán una ley de modificación de balance. Crash contará con nuevas edificaciones y partes del entorno cambiará. Con suerte, el equipo atacante tendrá más oportunidades estratégicas eh, de ahora en más. En el mapa Normandía, la zona B y C sufrirán modificaciones. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla. Su opinión es muy valiosa, no sé qué, bla. Bueno, ok. Bueno, dijimos básicamente todo lo que tendrá que ver con línea de frente, que ya te digo, I love you, línea, línea de frente, frontline, la jugaré seguro, porque me parece un modo muy entretenido, muy desestresante de lo que tiene que ver con el, con el World of Tanks habitual, al que estamos acostumbrados, en el cual eh, a los que nos importa el tema de la puntuación personal, del Win 8 y demás, ahí puedes estar totalmente tranquilo y relajado, que puedes disfrutar, eh, llenarte de tiros con otros y no va a pasar absolutamente nada con tu puntuación personado. Explora con el fb 1066 ZenLac. Lo tengo el ZenLac. Eh, me lo regaló Warner Gaming. Y está en la tienda premium. La verdad que bueno, fíjense, no sé, yo ya por lo general no digo. Si alguno tiene ganas de que hagamos un análisis del ZenLac, avísenme y lo hacemos, no hay problema. Pero o me fijo porque creo que había uno por ahí. Si no, les dejo las tarjetitas por acá del ZenLac. Porque ya estoy casi seguro que lo hicimos. Estoy casi, casi seguro. Che, y otra cosa más. Eh, que quería mostrarles. Bueno, esto tiene que ver con esto. Hay una... ¿Cómo es que se dice? Hay una encuesta. Bien. Hay una encuesta que se puede hacer en el, en el WOT. Yo les sugiero... A ver, tal vez no me den bola en el consejo que les doy. Yo les sugiero que la hagan. ¿Por qué? Porque Wargaming se basa mucho en estas cosas, mucho en los números, mucho en las estadísticas. Y todo lo que ustedes puedan aportar desde su lugar. Porque después, digamos, yo a veces me quejo de cosas y está buenísimo. Pero cuando hay este tipo de encuesta o estas cuestiones en las que Wargaming te permite participar, eh, está bueno hacerlo. Porque después eh, te quejas y decís, ah, no, pero cuando al momento de hacer una encuesta tampoco es que participas. Entonces, no cuesta nada. Vamos a hacerla juntos. Yo no tengo... Si, la, si carga rápido, La hacemos juntos y te va a tardar 40 minutos. No. Depende de eso. A ver. Gracias por tomarte el tiempo. No sé qué. ¿Sabías que el mercado negro, donde los jugadores podían comprar vehículos raros y otros artículos a cambio de créditos y oro, estaba disponible en el juego? Sí. De hecho, lo informé en mi canal. A ver. Vamos a ver qué más hay en la encuesta. ¿Dónde aprendiste sobre el mercado negro? De mi canal. En los sitios de entretenimiento dedicados a World of Tanks. En YouTube. De amigos. En el sitio web oficial de World of Tanks. En el foro, no. No me fijé en el foro, la verdad. Pido disculpas a la gente del foro. No me fijé. En el cliente del juego. También. En las redes sociales. También. Todo hace verdad porque miré videos de otros youtubers también para informarme. Yo siempre que brindo una información trato de... de Recaudar, por decirlo así o de, de juntar información de todos lados Como para tener un panorama lo más completo posible Y poder informarlos a ustedes de manera correcta ¿Qué opinas sobre la posibilidad de comprar vehículos raros Y otros artículos a cambio de créditos Y oro en el mercado negro? Es genial, esto es lógico y es como debería ser No me interesa, no me gusta la idea pero puedo aceptarla Es muy mala idea eh, Me gustaría separar esto a cambio de créditos Me la meten créditos y oros, Pero yo te digo que me parece que está La idea A ver, la idea como concepto me parece genial, me parece excelente ahora me gustaría que la apliquen mejor porque una idea puede ser excelente pero si no la llevas bien a cabo termina siendo algo un tanto decepcionante los vehículos que se ofrecieron en el mercado negro ¿cumplieron tus expectativas? Eh, ¿superaron? ¿cumplieron? ¿no cumplieron? no tenía expectativas particulares eh, en líneas generales podría decir que no cumplieron mis expectativas si bien sacaron tanques buenos eh, la verdad es que yo esperaba más esperaba más porque es un evento en el cual uno espera más. Espera que, que la empresa te dé opciones. que todavía tengo 19 millones de créditos que me los metí en el bolsillo. Así que realmente no cumplieron mis expectativas. Pensé que iba a haber más variedad. Pensé que iba a haber tanques que uno realmente quiere. Tipo un Scorpion G. La Sucito de APM que yo ya la tengo. Pero aunque sea por lo menos que a ustedes, que tal vez o vos que no la tenés, tengas la opción de comprarla. Tanques que no salen siempre por créditos y que... Si un tanque vale la pena... Si vos me ponías el Scorpion G a 20 millones... Yo te la compro. Vendí algún tanque más y te lo compro. En realidad tenía 28 millones. Pero lo compraba y punto. Ya está. No pasa nada. Pero sé por qué. Aunque me, Pero no me pongas un Tier 3 a 10 millones. Eh, bueno, perdón. Me, es que me, me voy. ¿Con qué afirmaciones con respecto al mercado negro estás de acuerdo? Me decepcionaré si el mercado negro no vuelve a aparecer en el juego. El mercado negro agrega diversidad al juego. A ver, pará, vamos por parte. ¿Con qué afirmaciones con respecto al Mercado Negro estás de acuerdo? Eh, ¿Me decepcionaré si el Mercado Negro no vuelve a aparecer en el juego? Estoy de acuerdo. Sí, me decepcionaré. Totalmente. Me gustaría que, sí, que aparezca y que lo mejoren. El Mercado Negro agrega diversidad al juego. Estoy de acuerdo, totalmente. Es que me encanta el Mercado Negro. No me gustó como la picar Esta vez, la primera vez me gustó. Lo que pasa es que la primera vez fue la novedad. Wow, el Mercado Negro, no sé qué. ¿Compraste algún artículo del Mercado Negro? Sí, compré. Eh, el lancense. ¿Qué tipo de artículos compraste en Mercado Negro? Vehículos o orden? No, Las órdenes no me parece que tengan que estar... A mí... Son, siempre son opiniones subjetivas y personales. ¿Y en ustedes cada uno tendrá su opinión. A mí me parece que eso no correspondía. ¿Qué consideraste al elegir los vehículos que compraste en Mercado Negro? El método de recepción, subasta o compra a precio fijo, la nación y el tipo de vehículos. Las características técnicas, el exterior, la moneda del artículo. Creo la moneda del artículo, que estaba en créditos. Porque oro no tengo un centavo y no pienso comprar oro. Para algo en particular así. Eh, la moneda del artículo. El costo. La exclusividad. A mí no me importa nada. Eh, otros aspectos. No considera nada. No, sí. La moneda. Sí. El exterior. No, no me interesa. Las características técnicas. Sí, por supuesto. O sea, trato de comprar algo que esté bueno. Que sea con créditos. Y que no me, no me supermates. O sea, <risas> la nación y el tipo de vehículo. No me interesa eso. El método de recepción, subasta o compra a precio fijo. Eh. No, no, la verdad que... No, eso no, no me interesa tanto. Si es subasta y yo lo quiero, pondré el doble de lo que vale, no me interesa. Pero la cuestión es que me des la posibilidad. No como con la LEF que entré y en menos de 30 segundos ya se había ido. ¿Hiciste una oferta en las subastas? Sí. Sí, sí, sí, hice ofertas. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la idea de agregar subastas al mercado negro? Sí, Prueba la idea, no me parece mal. De hecho, ya, la, ya las aplicaron. No, no me parece para nada mal. Lo que sí me, me gustaría que, las, que sean por créditos y que sean con tanques interesantes. En tu opinión, ¿cuáles son las ventajas de las subastas? O sea, ¿le ¿quieren darle a las subastas Ya te, te dando cuenta. Selecciona todas las respuestas que correspondan. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son las ventajas de las subastas? Las ventajas. Las subastas duran varias horas, eso es una ventaja. Los mismos jugadores determinan el precio que están dispuestos a pagar por un artículo. Eso no sería tan así porque vos me estás poniendo un precio base. Por ejemplo, eh, 10 millones de créditos mínimo para un tier 3. O sea, no es que los jugadores determinan el precio. En parte sí. Un 50% sí y un 50% no. Porque si ese tier 3 me decías que valía... Vos me dabas un rango de 3 millones. Lo pensaba, lo pensaba. 5 millones te podía llegar a meter. Ahora, que me pongas 10 millones de base para que terminar pagándolo 12 o 13, no, ni loco. Eh, esto para mí no, no es una ventaja, no, no, no, no es real, no, no es verdad. Afectan a la posibilidad de recibir el vehículo. Eh, la ventaja de la subasta afecta a la posibilidad de recibir el vehículo. Y sí, por supuesto. No veo ninguna ventaja. Eh, es que en realidad no le veo a ninguna. La subasta, sí. No. Eh, sí, es esa. Que duran varias horas, nada más. No veo ninguna ventaja. Sí, porque vos, por ejemplo... Hay mucha gente que no puede por el tema horarios. Por ejemplo, si el tanque sale a la una de la, ma a la, una de la madrugada... Pero vos justo en ese momento trabajás de noche o sale a la una de la tarde y vos estás laburando en una oficina y no podés entrar, entonces te lo perdiste en cambio la subasta dura 8 horas ¿entendés? entonces te, le da la posibilidad a que todo el mundo pueda participar y a mí lo que me gusta es eso, que todo el mundo pueda participar ¿consideraste la información sobre otras ofertas de los jugadores en redes sociales foro, al tomar la decisión de elevar tu oferta? Eh, sí. sí, claro hablaba con compañeros, hablaba con amigos en el grupo de Whatsapp, en el grupo de Discord ¿cambiaste tu oferta? no, cuando tomo una, una, cuando tomo una decisión es así No vuelvo sobre mis pasos. Si tienes algún comentario o sugerencia con respecto a Mercado Negro. Podrás. Podés compartirlos con los desarrolladores de World of Tanks. Eh, sí. Me encantaría que. Apliquen. Mejor la. Excelente. Idea del. Mercado Negro. Como dije. Como dije es una. Excelente idea, pero tal vez eh, deberían eh, ponerle un poco más de creatividad y eh, sacar tanques que al público, al público general le interese no solo a los coleccionistas, y no tantos tanques por oro. Ya que los créditos en este juego son igual o más valiosos que el oro. Lo que pasa es que el oro lo tenés que pagar con tu platita real. Los créditos te lo podés ganar. Pero dame la posibilidad de que si yo me gano mis créditos, pueda comprar algo. Bueno, amigos. Creo que ha terminado la encuesta, me parece. Supongo, quiero creer, guerras de las dinastías 2020, evento terminado. ¿Especifica el número de años? ¿Cuántos años tienes? Eh, bueno, ahora lo pongo. Bueno, amigos, muchas gracias. No quiero que sepan mi edad, porque soy un niño todavía. Bueno, queridos, ya repito por tercera vez. Los quiero mucho, muchas gracias por haber estado ahí. Espero que se hayan divertido con el video. No quería hacerlo tan largo tampoco. Pueden abajo, como dije hace un ratito, dejar en las donaciones lo que ustedes quieran, puedan y tengan ganas, si no tenés un sope como siempre te digo, si te doy vuelta y no se te cae un pesito, no pasa nada acá está Nando capo para informarte para darte todas las noticias, las novedades y todo lo que se vendrá del mundo de World of Tanks les mando un beso enorme a todos, cuídense y que pasen un hermoso fin de semana y un hermoso día de San Valentín con sus parejas con sus seres queridos, con sus madres, con sus padres con sus hijos y amigos, Beso y nos vemos en la próxima chau chau